El calorcito, seguimos aquí con nuestras entrevistas en nuestra iniciativa Somos Murcia, Somos Pequeño Comercio y en el día de hoy nos desplazamos hasta el barrio de la Concepción para conocer a José Antonio Cantos. Hola José Antonio, ¿qué tal? Hola Gaspar, eh, buenas tardes, muy bien. Buenas tardes, pues empieza por el principio José Antonio, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas en el Grupo Atos. Bueno, en primer lugar eh, queremos agradecerte de, de, de, del grupo que nos dé la oportunidad Hemos seguido desde el principio tus entrevistas y no queríamos desperdiciar eh, estos minutitos contigo. Te empiezo contando, Gaspar. Eh, yo me llamo José Antonio Gantos, como bien has dicho, tengo 37 años, soy de aquí de Cartagena. Hay un dato interesante que no podía dejar pasar por alto y es que soy de esos novios que se casaban en plena pandemia. Pero gracias a Dios y si Dios quiere, eh, en septiembre volvemos a, a intentarlo de, de nuevo, a ver si, a ver si nos dejamos. Mi trayectoria profesional siempre ha estado vinculada al sector del automóvil eh, durante más de 15 años, pero hace dos meses eh, vi una oportunidad eh, de pertenecer a esta, a esta empresa, este grupo Atos, que lleva desde febrero, que también les pilló la pandemia por delante, pero eh, aún le has hecho, le, nos ha hecho más, más fuerte porque hemos sobrevivido. No ha cerrado, ha mantenido todos sus puestos y bueno, eh, venimos cargados de las pilas. Y José Antonio, esa empresa de reciente creación, como comentas, de justo antes de la pandemia, ¿cuál ha sido su trayectoria? ¿De, de dónde venía? ¿Cómo se formó el Grupo Atos? Pues eh, en febrero de, de este año, como te comento, eh, un inversor de aquí, de la ciudad, eh, decidió coger las riendas de una empresa que ya llevaba funcionando eh, bastantes años, pero dándole su toque, su experiencia y su inversión dispuesta a tener un grupo integral eh, dedicado al marketing digital. Software, programación, aplicaciones eh, para móviles, incluyendo también el servicio de reparación, de mantenimiento informático. Precisamente si hay algo que ha destacado o que ha, ha continuado su trayectoria ascendente durante la pandemia ha sido lo, lo tecnológico, el mundo online. Y en ese sentido quería preguntarte... Eh, ¿Qué consejos o qué recomendaciones le darías a, bueno, a las pymes, a los pequeños comercios que ahora precisamente se están planteando su digitalización? Pues eh, bueno, le recomendaría a, a, algo obvio. Eh, como te comentaba, apenas llevo dos meses en, en este sector y lo que sí que me ha sorprendido es negocios eh, muy grandes con una inversión quizás no, no adecuada a, a su negocio o mal gestionada eh, con muchas más posibilidades de, la, de las que tiene, y pequeños negocios que por posibilidades de la inversión o el recorte en esa, en esa parte no, no llegan a, a, a gastar la atención de, de, del cliente. Vemos un potencial increíble eh, actualmente en negocios que pueden crecer gracias a su tienda online, un buen posicionamiento, un, una buena gestión de, la, de las redes sociales... Y vemos, eh, si sirve como consejo, vemos un error el, el no potenciar esa, esa inversión o dejar, dejar de hacerla eh, para hacerla en otras cuestiones, puesto que va a ser lo que les salve el, el negocio o la potencia. Y José Antonio, si tuvieras que destacar alguna característica del grupo Atos, algo que os diferencie de vuestra competencia, eh, ¿sobre qué incidirías? Pues mira, Gaspar, en primer lugar, no puedo dejar pasar por alto eh, una máxima, una frase que nos dijo la gerencia cuando entramos, nuestro eslogan, es hacemos las cosas bien. Y bueno, para eso tenemos un equipo integral y la verdad que Gaspar es que es bastante bonito porque cogemos del inicio a un negocio, desde crear su marca, eh, crear su página web o crear un desarrollo de, de software para él, y integralmente, es decir, contamos con todo el personal, no subcontratamos eh, los servicios. La persona de marketing va a ser la que luego promocione ese bebé que nosotros hemos creado desde de, de aquí, con esa páginas que tanto cariño le hemos, le hemos dado, y junto con el cliente, que él toma las decisiones y nosotros le corregimos le decimos que, que es correcta la, la estrategia, todo nace desde aquí. Somos un grupo de 14 personas. Y todas involucradas, eso sí que es verdad, la característica principal sería que todas las personas que tenemos en el equipo están 100% eh, integradas con el, con el proyecto y con muchas ganas de, de seguir creciendo. Y por último, José Antonio, me gustaría que mandaras un mensaje a todos los que nos están viendo ahora que estamos sufriendo pues, de estos rebrotes, parece que realmente es eh, en este momento cuando está llegando eh, el famoso coronavirus a, aquí a la región, para que mantengan la prudencia y ¿qué, qué les dirías para, para evitar esta propagación de, del virus? Eh, parece que no, que no tiene fin y con ello relajemos todas las medidas. Tenemos que seguir con ese nivel de atención y de medidas higiénico-sanitarias para que esto no evolucione. Todos tenemos algún familiar, algún sanitario cerca en casa que te dice al final la, la realidad del día y no es tan bonita como, como al final del día puede, puede parecer. Eh, tenemos que no bajar la guardia, seguir al microservo, aparte. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Me quedo con esas palabras de esa no relajación, tanto a nivel económico como, sobre todo, eh, salud y, y sanitario, por el bien de todos. No sé si quieres aportar alguna última cosa, José Antonio. Pues nada, como te decía al principio de la entrevista, eh, la verdad que nos sentimos bastante orgullosos de poder estar contigo este ratito. Es una iniciativa genial para, para promover y potenciar el comercio local y Atos Online con su grupo Atos eh, pues somos de aquí, somos de Murcia, somos de Cartagena y nada, mucho más que decir. Y por eso estáis aquí. Muchísimas gracias por tu palabra José Antonio, muchísimas gracias por los ánimos y muchas gracias por estar aquí y dedicarnos este tiempo. A todos los que nos estáis viendo, como siempre, compartir, darle me gusta, darle difusión. En este caso al Grupo Atos, que como bien ha dicho José Antonio, pues son de aquí de Cartagena y de Murcia. Somos Murcia, somos Pequeño Comercio. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.